caí en la cuenta. De repente, tuve la seguridad de que me había equivocado respecto a mi nombre, y el mío verdadero es el de Marco Bruto y no el de Heinrich von Kleist, como creí hasta entonces. Antonio Fernández Molina, Arando en la Madera.